En este video voy a hablarte de algunas palabras en español que son de origen árabe. Muchos eh, hispanohablantes, muchos seguidores eh, de español real, muchos miembros de la familia español real eh, son personas que hablan árabe, que tienen el árabe como primera lengua o como lengua materna. Y, eh, me han preguntado, muchas personas me han hecho llegar sus sugerencias, sus preguntas sobre las palabras en español de origen árabe. También otros hispanohablantes eh, que poseen como lengua materna otros idiomas también me han hecho la misma pregunta. Me dijeron, eh, me dijeron, Martín, ¿cuáles son las palabras eh, en español de uso diario, cotidiano, que tienen origen árabe? Pues eh, este es el objetivo del video de hoy, de la clase, es hablarte de estas palabras, por qué existen y eh, presentarte una lista que tengo aquí, una lista de estas palabras de origen árabe que existen en el español hasta el día de hoy y que forman parte del mundo de habla hispana. Sin más, vamos a por ello. Bueno, eh, en primer lugar... Eh, quisiera decirte que, el, bueno, por una, una, una introducción histórica, eh, hace muchos siglos eh, se realizó la conquista, digamos, eh, musulmana en la península ibérica. La península ibérica es el territorio eh, el cual está conformado hoy en día por lo que es Portugal y este, España. Así que en la época hubo esta invasión o esta conquista, Muchos, eh, muchas personas del norte de África llegaron a la península y por este motivo eh, muchas palabras eh, quedaron en el castellano, en el castellano antiguo y luego evolucionaron y forman parte del vocabulario, del lenguaje corriente. Todo esto sucedió a partir del siglo VIII. En el siglo VIII, más o menos, siglo finales del 7 VII, siglo 8 se realizó esta, esta invasión o esta conquista musulmana en la península. Y bueno, el árabe se mezcló con el castellano antiguo o el español. Y en esa época, en la península, eh, a este árabe, porque habían personas que hablaban árabe, sobre todo al sur de España, se le llamaba árabe hispánico o árabe andalusi. andalusi que viene de andaluz también se le puede decir árabe andaluz ya que al andaluz era digamos la zona o el territorio que estaba dominado por los musulmanes en esa época en esos siglos en la península ibérica y esto hasta eh, digamos el siglo 15. Es por ello que por muchos siglos los musulmanes o los hablantes del árabe, muchos siglos se quedaron en la península ibérica, en lo que es hoy España. Es por ello que hay muchas palabras que evolucionaron con los años, con los siglos y forman parte del, eh, del castellano y hoy en día del español, ¿no? que es el, el idioma que estoy hablando en este momento y que tú quieres aprender luego quiero comentarte que muchas de estas palabras comienzan con a o con al esto debido a que al es el artículo en árabe por ejemplo la palabra eh, azúcar que es del el azúcar sería o en este caso evolucionó con con la, la palabra a y se le llama hoy en día azúcar en otros idiomas por ejemplo eh, como en el italiano es zucchero, en francés es sucre y en inglés es sugar así que es solamente sin el artículo en cambio el español como que absorbió ese artículo en árabe y forma parte ese artículo eh, forma parte de la palabra es por ello que existe esta palabra azúcar solo para explicarte un poco cómo podemos identificar si quieres eh, decirlo de algún modo las palabras de origen árabe bueno sin más dicho todo esto vamos a la lista del día de hoy he preparado una lista eh, las he clasificado según eh, de qué se trata o de qué está hablando la palabra de qué es, en qué contexto Así que vamos a por ello. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, vamos. El primer grupo son aquellas palabras relacionadas con alimentos y con cocina. Por ejemplo, la palabra aceite, azúcar, la cual te expliqué al inicio, aceituna, berenjena, café, fideo, jarabe, jarra, sandía, lima, zanahoria, etcétera. Hay muchas otras palabras que están relacionadas con la cocina, eh, con los alimentos y esto debido a que estas palabras formaban parte del lenguaje cotidiano seguramente en aquella época y bueno, evolucionaron y... Eh, son de origen árabe y están todavía en uso, en vigencia en el español del día de hoy. Otro grupo es el de la naturaleza y los animales. Por ejemplo, algodón, arrecife, jabalí, jirafa, marfil y tabaco. Siguiendo con nuestra lista algunas palabras eh, relacionadas con este grupo, la gramática o algunas frases en español como por ejemplo hasta, ojalá, olé. Olé es una interjección que se suele decir mucho en España y en algunos países de habla hispana cuando eh, se está desarrollando una corrida de toros, de toros, por ejemplo, una corrida de toros. Eh, esta palabra es de origen árabe, olé. Eh, siguiente grupo es el grupo de la ciencia, eh, de los pasatiempos o de las actividades. Por ejemplo, ajedrez, alcohol, alfil, álgebra algoritmo dado por último eh, otro grupo de otras palabras muchas otras palabras también de origen árabe como por ejemplo alcalde aldea alfombra almohada alquiler asesino guitarra, hazaña y mazmorra. Bueno hispanohablante espero que te haya gustado la clase de hoy eh, si no pudiste ver esta clase en directo pierde cuidado ya que va a quedar aquí en el, la página web eh, perdón en la página Facebook de Español Real luego la voy a compartir en YouTube y cuéntame tú si eres eh, un hablante eh, del árabe si tienes el árabe como lengua materna has podido identificar algunas palabras a, eh, que son similares al árabe o no o cuéntame si conoces otras palabras en español o crees que otras palabras son de origen árabe comenta debajo escribe si crees que hay una palabra que no está en esta lista, que es de origen árabe, escribe debajo. También quiero decirte que voy a realizar otro video eh, que va a ser complemento a este video. Voy a hacer un video sobre las palabras eh, de origen árabe en el español. Pueden ser las 20 palabras más usadas en español de origen árabe o las 30. Eh, ya veremos, así que voy a hacer otro video sobre este tema. Si te gustó este video, compártelo, compártelo con tus amigos, con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. Dale me gusta, deditos hacia arriba, ya que de este modo este video va a poder llegar a muchas más personas y vamos a ser más los miembros de la familia español real. Espero que estés pasando un gran domingo. Este video voy a compartirlo también por el canal de YouTube de Español Real. Así que si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Es fácil, sencillo y totalmente gratuito. Tienes que darle clic a suscribirse y es todo. Tendrás acceso a todos los videos de Español Real, a todas las clases en vivo o a los videos editados sin más te saludo espero que te haya gustado la clase de hoy comenta no olvides de comentar debajo cuéntame eh, si has identificado alguna palabra en árabe si conoces este idioma o si conoces otras palabras de origen árabe en el español cuídate y nos vemos en un próximo episodio en español real chao saludos И не.